Tenías razón. Eso es lo que querías. Lo único que paraba tus golpes. Sí, cariño, tenías razón. Pero no. No en lo que tú piensas. Tenías razón al principio. Cuando decías que no me merecías. Cuando dijiste que no eras bueno para mí. ¿Por qué no te haría caso? Para una sola vez que tenía que haberlo hecho. Sí, cariño, tenías razón. Tenías razón cuando te llamaste monstruo la primera vez. Cuando decías que era todo culpa tuya. Que tú te hacías la víctima, lo sé. Pero fue lo único sincero que pasó por tus labios. Y hablando de ellos, tenía razón. No, no volveré a besarlos. Ni los tuyos, ni ningún otro. No se lo diré a mis amigas. No saldré esta noche. Tenías razón, cariño. Esto acabaría matándome. Pero te equivocaste en algo. No fue el salir de noche ni el volver sola a casa. No fue el alcohol ni el tabaco. Fue tu mano. Esa que me sacó a bailar un sábado en que decidiste pasar por mi bar para cambiarme la vida. No Enhorabuena amor. Al fin, una promesa que sí has cumplido. vida, has pensado en escapar y te ha retenido el miedo a la felicidad. Que buscabas por las noches, en cada habitación, los motivos que dejaste pegar. Otra tormenta, que calasta los huesos Y hace de su pecho un mar donde nadie habita Nuevo día, misma cárcel Vive esposada una piel que no siente suya Se piensa nadie, se sabe rota Ya ni es, ni está, ni se parece A esa que sonríe en las fotos Se hizo tan pequeña tan ilusa, tan indefensa, tan vacía, tan nada, otro disparo, y ella abrazó las balas como salvavidas. Ahora te entretienes esperando algo mejor, contando estrellas en el fondo de un vaso de ron. Tú solo necesitas una mano que agarrar, contarle a alguien tus sueños para